Que el mundo haya conocido Los de Dios siempre van va más allá Bueno pues eh, Luis eh, Full Cantaba para el mundo Pero un día él tuvo un accidente En ese accidente Él chocó con Jesucristo Murió el viejo hombre. ese viejo Hombre, ese hombre Que vivía para los placeres Para impresionar, para conseguir dinero y fama La, la 3F Falda, fama y finanza. Hoy es un hombre de familia Si es que la pastora Mónica Beltré Y yo le damos La más cordial bienvenida Luis, estén familia Muchas gracias por invitarme al programa Y un abrazo fuerte Para todo aquel que está conectado A través de las redes Un abrazo y muchas bendiciones Estamos aquí para enseñarle. Y mostrarle lo que Dios hace a través de la alabanza, lo que ha hecho en mí. No, hay cantante, eh, esa canción que pusimos en Radio Manuel ayer, eh, realmente impresionó, atrapó mi corazón y mi espíritu. Amiga. Mónica, esa es la primera pregunta, bueno, pues amor. Una mujer preguntando eso que es peligrosa, cualquiera puede nervioso. Oh. ay, ay, ay, ay. Entiendo que todo adorador tiene una motivación cuando empieza a adorar al Señor y En ese momento cuando entendió que el Señor le hizo lo llamado ¿Cuál fue la inspiración y por qué? Fíjate, tú sabes que Dios siempre le da un don Amén. Pero uno cuando va subiendo no entiende Pero como estoy hablando aquí Cuando Dios me tumbó del caballo sí. Que llegó el Espíritu sobre mí Me dio a entender el propósito que dios tenía en mí Amén. y ahí yo conocí a través de la música que es lo más hermoso, es alabar a cristo porque ahí fue a través de la alabanza que dios hizo el milagro en mí y así Amén. lo hará a través de todo aquel que está conectado en la va a sentir la presencia de dios a través de la alabanza qué bueno, bueno vamos a continuar con tu ministerio pero antes eh, veo moreno con esos ojos eso, ¿Eso son lentes de contacto son tus ojos? No, no, eso Dios siempre... Algunos son le pone así, presidente de la República. Dios siempre... Yo, siempre le yo a la... así me convito en presidente de la República con esos ojos. No, no es... Eh, Natural. Siempre, si el presidente no tiene el espíritu que lo guíe, de nada sí, vale. Sí. Que tenga los ojos ganados. Que tenga los ojos ganados como quiera. continuamos. No, pues, eh, eh, tiene tu familia, háblanos de ella. Sí, sí, eh, tengo mi familia muy hermosa, tengo una niña, Yelín, mi esposa Yane, gracias a Dios que me dio con esa él? joven. yarlene y Yelín. Yalín. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y ¿Cómo tú tienes encuentro con el señor? Porque cuando la gente ha atrapado por la 3F, en el caso de los hombres, la falda, la fama y la finanza, eh, se envuelve tanto que no quiere salir De ese círculo vicioso Dios tuvo que romper a Ernesto Esto Porque tuve. ya Ernesto tenía un contrato Tenía todo Y luego entonces Dios lo quebranta Pero eh, Dios te da más Que lo que el mundo puede hacer Pero primero hay que pasar por el desierto Antes de llegar a la tierra que fluye el chimiel Amén eh, Eso sucedió Estábamos en una fiesta el compadre y yo en Lobera Y lo estábamos verano. en el parqueo afuera y yo tuve una intimidad a pedirle a Dios que hiciera si mi camino, que me dejara, comencé a dialogar. Entonces a través que cantamos, al otro día vine, vino un sueño sobre mí, cantando el lo mismo Lobera. Y vi como un ángel nos sacaba con un manto blanco. Y nos decía, ese no es el camino de ustedes. Juan, poderoso. O sea que Dios. Dios ahí fue el que comenzó a tratar conmigo Pero yo no lo entendía Por el compadre como llegó Fue el que me dio la herramienta, el camino, la estructura Para yo poder avanzar Fue el compadre a través Que siempre me, me decía Ese no es el camino tuyo Mira, Cristo me ha renovado Me ha cambiado Incluso que yo soy barbero Estaba, ese día, ese sábado Estaba pelando El compadre me invitó a, al monte de la santidad y de ahí fue que Dios comenzó a trabajar conmigo A través de... Que me abrió la puerta Ok, Mónica Parece que en los planes de Dios Dios tiene un propósito con los peluqueros Los barberos porque ay, ay, <risa> Así fue que también lo hizo conmigo eh, Quería preguntarle también ¿Qué tiempo te tiene ya Dándole la adoración al Señor? Fíjate, yo tengo ya Alrededor como de cinco años ya Amén sí. Y dentro de sus canciones... ¿Cuál es la que más le motiva? Siempre hay una que dice, esa sí. me tocó un día de prueba un día de dificultades. Con esa me identifico. Fíjate que yo siempre he cantado más canciones de otro artista que me han identificado, pero a través de la que yo estoy grabando ahora mismo, la que me ha llenado es la que yo estoy, voy a presentar ahora. Déjate uh -huh. de mí, Satanás. Porque Amén. cuando Satanaba un propósito en una persona, él comienza a, a ponerte todos los trompiezos, Ven. toda la gente buscándote. y uno, Si uno no es muy allá, puede caer. Es. Porque cuando él ve que Dios está procesando a una gente, él quiere venir a atacarlo. Por eso, cuando él quería atacarme, yo lo alababa mal, lo exaltaba y Dios me dio ese, esa canción. Aléjate de mí, Satanás. Y ahora lo, lo vamos a, a, a compartir a, a, a todas las personas para que escuchen lo nuevo que Dios ha puesto en mi corazón. Bueno, eh, vamos a escuchar en breve. Vamos a cerrar este programa con esa canción. Aléjate Aleja, de mí, Satanás. Diablo, el diablo. ¡Fuera! ¿Qué? Y. Mónica te da las canciones, y así es, siempre hay una que uno dice, bueno, te recuerdo un testimonio, una sí, experiencia, sí. esa la, la, la escribiste tú mismo y te identifica con ella, pero de los adoradores, ya sean urbano, eh, ya sea pop, eh, sin importar, el ritmo. ¿Con quién tú te identificas? Me de interés que a ti te dice cuando yo lo escucho o la escucho eh, me ministra, me encanta. Pero, eh a través de otro artista yeah. sí eh, exacto tres artistas que te son de inspiración ahora de inspiración cuando yo empecé a escucharlo fue eh, marco yarode es Alan romero lo escuché esa eh, escuché una alabanza eh, eh, una alabanza que se llama eh, de jesús Aran romero que dice como la brisa uh -huh. abre el corazón Ahí fue el que comenzó a ministrar mi vida. poderoso. Sí. Se me, me encanta, eso. me Él encanta. Inspiró, yo esa, me esa, esa canción me encanta. Ay, ah, qué bueno. Sí. Eh, Mónica, tu pregunta o tu otra pregunta. <risa> Gloria al Señor. Eh, quería también preguntarle Mira los ojos, pero me impresiona porque tiene ese color Dentro de... No, los, el esposo mío tiene los ojos así ah, Súper verdes ay, ay, Así ay, azul ay, ay. Pues sí Quería preguntarle qué tiempo Tiene sirviéndole al Señor O sea, ahorita Diego tenía Cinco años cinco en la años, música eh, Sirviéndole al Señor ¿de Sí, qué sí tiempo? ya del proceso sí, sí. Sabes que el proceso siempre uno está batallando Sí, sí, sí eso es sí. verdad. Ah, bueno. Bien, entonces ya finalmente para escuchar, damos eso para escuchar esa canción. Eh, ¿Cómo podemos localizarte eh, para una campaña, para un congreso, una pre, eh, que tú hayas predicado, que también tú predicas? Me dice Ernesto que tú eres un hombre de junioración. O sea que tú eres como esos carros todo, <ríe> todo terreno. Pero si alguien dice, yo quiero tener a la iglesia. Sabemos que se esperaba ya la apertura completa ahora, eh, pero la fase 3... Eh, se dejó igual. Claro. Exacto. Eh, ¿Cómo podemos localizarte bueno, lo que hace vez tu vez música? De la, a través de las redes me pueden buscar en mi Instagram, Luis Full Oficial, y en mi canal de YouTube, Luis Full. Facebook. Facebook, Luis Full también, y estamos ahí. Y usted también tiene el, el contacto mío, que cualquier campaña, estamos ahí a la orden Qué bueno. Mira, Ernesto te ama mucho. Ernesto, yo no recuerdo que me haya pedido favores, yo no recuerdo, y me dijo, eh, trátalo, eh, ese, como más que un hijo mío, Pero me, bueno, me dio tantas cosas, yo olvidé algunas, de verdad, fuera de broma, Ernesto, siendo una gran carga por ti, eh, para él y su esposa tú eres muy especial. Sé que yo le dije, no, pues si viene con el nombre tuyo, es una orden. No, es que es mi compadre, el padrino de, de mi hija. Tenemos tema. Ah, sí. no, pues, para ese tema. Sí. De acuerdo. Bueno, pues ya no hay tiempo para más. Eh, así es que no se mueva. Vamos a disfrutar esa interpretación. Pero para lo que, como vamos un exclusivo con esto, espérate, Eduardo, darnos 30 segundos para Mónica. Vamos a ver, Mónica. Vamos a ver si ya tú aprendiste. Estuviste en Radio Manuel. Vamos a ver. Eh, Estuvieron con todos ustedes Luis Full. ¿Puedo? Mónica Beltré, Osvaldo Torres y estamos bendecidos, bendecido. prosperados y en bendecido. victoria, Cristo es como el melado que si Se lo, lo pruebas prueba, te queda pegado, pegado, pegado Shalom, Shalom, Shalom